Gracias. ¡Venga, venga! Bueno, muy buenas noches a todos y todas nuevamente. Bienvenidos a Charlas con Chamil. Hoy estamos con el senador Armando Benedetti. Muy buenas noches, senador. Eh, ¿Cómo está? Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación y de verdad que muy contento de estar aquí en la clase con ustedes. Casi siempre sí, estamos, casi siempre estamos, profesor, por un poco de cosas. Sí, digamos, muy pertinente por los escándalos de ayer con la profesora que se atrevió a hablar de falsos positivos en su clase. Sí, claro, imagínese usted. Senador, vamos a entrar en materia, entonces. Eh, digamos que en toda su carrera política ha estado usted relacionado con Germán Vargas Lleras, con Horacio Serpa, con Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santos y ahora con Gustavo Petro. Eh, Pueden haber personas que, que lean esto como oportunismo político, pero pues su merced, ¿cómo lo explicaría? <risa> bueno, primero que todo que haya hecho política tiene que tener una relación con ellos. Otra cosa es que usted se haya vendido a ellos, haya trabajado para ellos, ellos hayan sido sus jefes. Ninguno de los que creo que tú me has dicho, creo que de pronto hay uno o dos que podría clasificar en esa modalidad que te estoy diciendo, pero te insisto, todo el que haya hecho política en este país tiene que ver con ellos pero yo no, una cosa es que usted haya apoyado a alguien porque le gusta o no y yo sé usted por qué me lo pregunta, es porque cuando yo me vine para acá, para donde el palpetrismo cuando yo estuve en el, ¿cómo se llama esto? Con, con, con Juan Manuel Santos para el tema de la paz, yo fui presidente del partido y presidente del Congreso de la República, siempre trabajé por el tema de la paz a nadie le importó mucho qué estaba haciendo yo o de dónde yo venía pero resulta que ahora sí, parece que, que ahora sí a la gente le interesa de dónde vengo o que voy para allá entonces, yo hago una pregunta. Si yo hace seis meses, siete meses, hubiera dicho, me voy a ir entonces para donde Fajardo hubiera estado bien, si estuviera estoy con el gobierno acompañando la reforma tributaria, también estaría bien. Es donde me vaya, siempre iba a decir que estaba mal. No, pues, precisamente la idea es entender las razones y por eso me gustaría no, y, empezar. Y, estoy, y a mí no me molesta que me pregunten eso ni nada, crean. No, perfecto. Precisamente por eso me gustaría empezar con una pregunta que nos envió un amigo, un amigo que se llama Sergio, a ver si David nos puede colaborar ahí proyectándonos la pregunta. Hola, buen día para todos. Bueno, quiero preguntarle al senador Armando Benedetti, ahora que ha dado un giro en su trayectoria política respecto a la pertenencia de partidos tradicionales y que ahora pertenece al partido de Colombia, ¿cuáles han sido esas experiencias revolucionarias que ha tenido a lo largo de su trayectoria política y pues cuáles han sido las que lo han marcado tanto para bien como para mal muchas gracias senador Ichami gracias Sergio, mire eh, a ver, cuando yo entré a la U eso fue en el año en 2006 creo y entonces en el 2006, tú no puedes hablar de que el partido era fuera un partido eh, que fue un partido como un partido de de, de, como dice un partido de, de bueno de temas políticos etcétera etcétera eso es como para aplicar ese punto y lo, lo otro que habría que, que, que decir es que si yo me fui del partido de la u o cuando tú te cambias de un lado tú te cambias de un lado a otro verdad si no existía el partido de la u y tú creas el partido de la u, tú no puedes decir que te pasaste de un lado a otro ahora a la gente que se le olvida que el señor Santa se había elegido fue por Álvaro Uribe Vélez. Y ahí estábamos metidos todos. Todos estábamos metidos ahí. Todos estábamos metidos ahí. Entonces, ahora resulta que cuando ellos pelearon, y no va a creer usted que pelearon por la paz o la guerra, pelearon por vanidades. Pelearon básicamente porque los dos tienen unos ultra super egos y no se resisten el uno al otro. Eso es básicamente lo, lo, que, lo que viene a suceder. Entonces, ahí, para poner un ejemplo, la gente dice, bueno, pues usted estuvo en la uva. Es que yo, yo, tú te recuerdo. Yo no sé cómo explicar, tú te cambias de un lado para otro cuando existe el otro lado, pero si no existe el otro lado, tú te estás cambiando por un lado diferente, tú estás creando otra cosa, como puede ser el tema del partido lado. Ahora tú me dices por las experiencias aquí con Petro, pues ha sido demasiado buenas. Yo podría decir que yo estaba mamado del oficio mío por las peleas que estúpidamente en el momento que hace, que todavía la sigo pagando, que yo empecé a pelear con Vargas Lleras, con esto, Humberto Martínez y con. Eh, Luis Carlos Sarmiento al mismo tiempo, a ningún tonto se le ocurre hacer eso, que te estoy diciendo que hice, y esa pelea me ha costado sangre. Entonces, eso me tenía mamado ya. Yo no me quería volver a lanzar al Senado. Me lancé porque eso me ha ayudado un poco a la seguridad jurídica, de poder defenderme, etc. Y con base en lo que te estoy diciendo, pues entonces me volví a lanzar otra vez y para llegar a decirte que ahora estoy más contento que antes, me siento más ligero, me siento más libre, estoy contento por estar haciendo las lo que estoy haciendo y estoy en eso. No te pongas ahí que se mueve esto. Entonces, eso es lo que está diciendo. A propósito de lo que su merced menciona de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues eh, revisando también todos estos 20 años de historia de, de recorrido, su merced ha tenido, digamos, acusaciones de, de, de chuzadas, de involucrado, de involucra, eh, pues de esta cuestión de Odebrecht también. Pues una acusación con el Magisterio de Córdoba y también un, un, una acusación de política que después pues ya fue archivada. Su merced menciona a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a mí me parece súper importante, entre otras cosas porque pues yo estoy interesado en el tema. De hecho, ese es mi proyecto de tesis de doctorado, la captura del Estado colombiano por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y, y ahí yo creo que es un tema clave lo que Sumer se menciona de Néstor Humberto Martínez, porque cuando uno revisa, digamos, el recorrido de Néstor Humberto, pues esa es la típica puerta giratoria. ¿Usted qué puede decir de Luis Carlos Sarmiento Angulo? Algunas personas dicen que es un personaje, digamos, un empresario, digamos, fundamental para la economía colombiana. Otros dicen que pues, los presidentes son peones del señor. Y en estos 20 años, ¿usted qué ha podido evidenciar? Bueno, en estos 20 años no, yo lo que he podido enseñar más feo es en los últimos, eh, diría yo que desde el 2016 más o menos, lo que sucede es que yo soy presidente del Partido de la U para esa época. En junio julio llegó a la presidencia del Partido de la U. Dos, había dicho que ni para el carajo iba a irse el Partido de la U para donde Vargas Lleras. Y a ellos se les metió eh, la idea de que si me ponían a mí preso entonces se podían coger el Partido de la U me dice la mala suerte para mí porque lo que sucede con ese tipo de actuaciones es como cuando por ejemplo el rey eh, se sienta con los duques y empiezan a hablar y empiezan a hablar el rey empieza a hablar mal de benedetti al otro día alguien se le ocurre traer la cabeza de benedetti para quedar bien para quedar bien con el rey así nadie haya hablado el rey no haya hablado de benedetti pero hay una cantidad de sapos que van a salir a buscar la cabeza suya para quedar bien con el señor rey algo así pasaba con vargas llena recuerde usted estoy hablando de octubre de noviembre del 2016 para esa época, todo el mundo decía en este país que Barraguerre iba a ser presidente de la República. Y las apuestas estaban 9 a 1 a que el señor iba a ser presidente de la República. Entonces, había una cantidad de sapos entre Solombana, otra boadito por ahí. Estaba. Entonces, Néstor Humberto Martínez se mete, porque todos mis problemas arranca, fíjese usted qué coincidencia, en julio, agosto del 2016, cuando Néstor Humberto es el que queda eh, fiscal. Y yo además había dicho en el Congreso de la República, en plena presencia, creo que para esa época, el día que lo ternaron, salía a decir que era la peor cosa más horrible que le puede pasar a este país, y que ese señor lo hubiera ternado. Y el 12 de julio del 2016, el día que él se posesionó, yo fui el única persona de este país que habló en contra de todos los demás diciendo que era un berraco, que era un abogado, que venía de abajo, que no sé qué. El único que habló mal, ahí puede usted buscar en la prensa, que habló mal del señor Ernesto Humberto Martínez, fui yo en julio de 2012. Eso ya crea sus problemas. Después les gano en octubre, les gano a quién? A Vargas Lleras, a Viscano, que era el presidente del, del Senado, y le gano a nuestro Humberto, que tiene que ser fiscal. Le gano porque yo apoyo a Carrillo. Y ellos quería que fuera la señora esa, María Mercedes López, creo que sí. ya. ¿Qué, ¿Por qué me la juego yo a fondo, a muerte, esa vez? Porque a mí, por ejemplo, si nuestro Humberto, como ha intentado hacerlo, me quiere poner preso, tiene que llevarme ante un juicio. La Corte es mi juez. Pero aquí hay una cosa más macabra, aquí el, el procurador, con una carta me suspende automáticamente el senador. Lo puede hacer, ¿eh? el procurador te puede suspender cualquiera, cualquier senador que quiera, manda una carta, lo hizo, ¿Lo hizo con Petro, lo, lo hicieron con, con, con entonces Yo sabiendo que eso no a mis enemigos si le daba esa papaya de que con una carta me sacaba, pues hasta ahí llegaba yo. Pero entonces eh, les ganamos eso y ahí sí, esos tipos no aguantaron juego y se les metió el cuento de que tenía que ponerme preso para eso, ahora lleguemos al tema de Luis Carlos Sarmiento Luis Carlos Sarmiento yo, yo no me sé mucho bien la historia pero, pero más o menos él es así aquí hay una vaina antes de que ustedes nacieran que se llamaba el UPAC, Estaba pelado apelado para eso era que la gente pagaba con eso supuestamente sus, sus casas pero usted compraba la casa en 100 pesos y a los 10 años solamente había pagado ahora los intereses de esos 100 pesos y usted no había ahorrado nada al capital y resulta que esa casa que valía 100 usted debía 300 pesos a la casa era literalmente así, usted compraba una casa con la de pesos, pagaba durante 10 años ya los dos años la casa usted debía 300 y no nos había pagado solamente eso. él empezó con eso y después se apoderó una que se llamaba el banco eh, central hipotecario y a partir de ahí empezó el tema bancario etcétera etcétera y fue subiendo si usted revisa los 15 hombres más ricos del mundo ellos fue porque inventaron Google, Amazon o lo que usted quiera. Solamente quiero que hay un, uno, que es un banquero. Con esto que le quiero decir que el señor ha hecho la plata es con las conexiones políticas, con la democracia secuestrada, como usted está diciendo. Él ha hecho la plata es a través de las reformas tributarias. Vaya, usted revise, señor, dónde estaba la revista Forbes hace 10 años. Ahora creo que estaba, no sé, en el puesto 600, no sé. Ahora está como en el ciento y pico apunta punta de qué? Sin haber creado un Google ni un Amazon ni nada. Apunta solo de reformas tributarias, del 4 por mil en su momento que sí se quedó con él, etcétera, porque ya no. Y eso es lo que dice ese señor, eso es lo que ha hecho ese señor y así fue que se hizo rico. Entonces, ese señor es un peligro porque primero entonces ese señor lo que hace es que, diga usted usted puede gastar, mal contado 50 mil millones de pesos en la campaña y le apuesta a los dos. Tú que le apuestas siempre al caballo ganado le apuesto al que haga primero y de segundo. Entonces, él, él lo pierde. Y él después se le acerca al presidente de la República y necesito esto, necesito esto, necesito esto. El miércoles, en una reunión que estaba el martes, me contaron. ¿Sabe usted, para su tesis que está haciendo, y, y, y más bien usted me da datos y yo también le doy a usted, ¿sabe a cuántos billones hacienda las exenciones que se le han hecho a los bancos a día de hoy? 56 billones de pesos suman todas las exenciones que se le han hecho a los bancos. Óyeme eso, 56 billones de pesos. Entonces, cuando tú ves eso, ya tú sabes por qué él si quiere secuestrar a la democracia. ¿no? Porque es que eso es tiene con el presidente y el presidente va a ir a comprar allá con su ministro de Hacienda, va a ir a comprar la reforma tributaria. Eso es lo que, lo que, lo que está sucediendo. Entonces, entonces, ¿qué más le podría decir? Ese es Luis Carlos Sarmiento. Eh, el otro día vi una estadística también que el, los bancos, todos los bancos, para poner eh, en, en un porcentaje cuántos puestos ellos dan, es el 1% de los puestos. Pero siempre ellos, <ríe> por ejemplo, tú lo desarrollas también con lo que estás haciendo. En diciembre, noviembre del año pasado, se aprobó un proyecto para renegociar el crédito público, ¿verdad? Son otros 20 mil millones de dólares. Pero esa plata para qué es? No es para el país ni para nada, sino es otra vez para dársela a los bancos. ¿Ok? Dársela a los bancos. ¿Por qué? ¿Por qué para dársela a los bancos? Porque van a decir, es que ojo, ellos no se pueden quebrar porque ellos son el sustento de la economía. Y si se quiebran, se quiebran entonces todos los ahorros de los colombianos. El año pasado, en plena, empezando la crisis, en un acto inusual, el Banco de la República repartió dividendos de 13 billones de pesos a los bancos. ¿Qué hicieron? Que solamente cinco los pusieron en los créditos y resulta que los ocho se lo llevaron para las casas. Cuando tú oís hablar a los banqueros, que son banqueros de verdad, verdad, del Reino Unido, ¿qué fue lo que ellos hicieron en el Reino Unido? Dijeron, no, no, no nos des la plata, no nos repartan los dividendos. Esa plata, por favor, pónganla en la calle. Eso es lo que necesitamos. También yo, y ahí están los medios de comunicación, en abril del año pasado, en abril, mayo del año pasado, Denuncié el encaje, que tú puedes saber, un, acto, un, un hecho que ha podido haber, una acción que, puede, que ha podido hacer eh, el Banco de la República, la hicieron con los bancos y ellos se ganaron 500 mil millones de pesos del 6% que, deja, eh, que, que pusieron los títulos con el tema del encaje. Entonces, cuando tú ves que una economía se reventó como la nuestra el año pasado y que los bancos ganan 5.8 billones de pesos, es una locura. El otro día había unas estadísticas que no sé si son... Muy ciertas o no, porque no me gusta la persona que lo, que lo dio, porque es de derecha, pero, pero bueno, parece ser serio. Él decía que la economía global más o menos iba a crecer un 6 puntual algo, 6.1, 6.2, mientras que la de tu país, nuestro país, va a crecer 0.2. Las asiáticas, la china, los Estados Unidos van a crecer un 3 punto algo, y nosotros 0.2, y es porque nosotros no tenemos industria. El vivo pendiente todo el día de Simón Bolívar hablando solamente, de, como si fuera un país del siglo XIX, sobre el tema del níquel, el carbón, el petróleo, etcétera. Y aquí todo está dedicado a los bancos. Tú ves todo el tiempo el ministro de Hacienda, que la gente dice que es inteligente, a lo que parece un pendejo demasiado bruto. O sea, uno para ministro de Hacienda no tiene que ser nada, sino ser un imbécil, porque a esa persona no le importa un carajo el país, la gente. A esa persona lo único que le interesa es unos índices y unos indicadores. Eso es todo lo que importa. Sí. ¿Y eso como lo haces tú? Con una reforma tributaria, poniendo impuestos a lo que menos tiene y jodiendo a la gente. Ese tema que merced toca la reforma tributaria, y a propósito también de las discusiones de esta semana, me parece fundamental cuando uno lee por ejemplo a Piketty, Piketty lo dice con claridad, o sea, es imposible tener una democracia real sin un sistema tributario eh, fiscal progresivo, o sea, tienen que ser las dos cosas al tiempo, si no la democracia es capturada por los intereses corporativos. Supongamos entonces que el otro año el pacto histórico le va súper bien y alcanza mayorías en el Congreso de la República, ¿cómo sería una reforma tributaria realmente progresiva que pues, empiece a encaminar este país hacia una mayor democratización? Para que no nos vayan ni por el carajo a malinterpretar, no expropiación, no expropiación, no expropiación, porque es el cuento huevón que no han inventado y que todavía hay pendejos que todavía se lo creen. Y lo por qué se lo creen son los que menos tienen y los que menos hectáreas tienen. Entonces, eh, eso no es, no sería eso. Pero por lo menos tú tendrías una garantía. Yo creo que puso un Twitter parecido con base a lo que tú me estás preguntando. Tú tendrías una garantía. Gustavo Petro no te va a hacer una reforma tributaria como la que están haciendo ahora. Es que la reforma tributaria que te están haciendo ahora es poniéndole el IVA a la gasolina del 5 al 19%. O sea que eso para las personas de estrato 1, 2 y 3 se le va a incrementar el egreso o lo que gastan en un 30%. Y yo no cojo bus, pero ellos sí. Ellos de pronto están en un zona rural y allá llega la, la carne, el pollo, el tomate, de pronto viene a la ciudad y cuesta más por el frente de carga, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo les va a costar más. Entonces ellos hicieron una cantidad de cosas que de pronto las personas de estratos 5 y 6 no lo hacen. Eso de meterse con los pensionados, después de haber estado todo una vida aún trabajando con unas pensiones para que cuando ya estés viejito te vayas a morir y te digan, no, no, para, para, para una, no, no, no te, te voy a quitar más plata. ¿Por qué? Eso que tú ganes 2 millones y pico de pesos y te pongan impuesto a eso. O sea, eso, eso, eso, eso no pasa sino solamente aquí. Eso no pasa sino con, con, con, con este gobierno. O sea, pasa una cantidad de cosas demasiada, demasiada demasiada absurda es eso, y eso no puede ser pues, yo por lo menos tengo la tranquilidad que con Petro no va a pasar con Petro lo que sí se buscaría es grabar a los grandes capitales es que te acabo de dar una cifra que con eso ojalá título de tu, tu, tu tesis 56 billones de pesos van a dejar de, han dejado de pagar los bancos por las exenciones que se les ha brindado en este país a través de reformas tributarias o sea, cuando eso sucede, dime tú Claro que, claro que esta persona, no, eh, Petro, no va a hacer una reforma tributaria que tenga que ver con eso. Y al revés, va a ser una que sea mucho más incluyente y que la sencilla, como tú te lo decías, entre más tenga más pagas y entre menos tenga menos pagas. Hay unos datos de, de, de Piketty que acá serían leídos como, como expropiaciones. Por allá en los años 50 en Estados Unidos, eh, el impuesto a la renta del 1% más rico era, llegó a ser hasta el 90%. Eso, y eso sería leído acá como una expropiación total. Y no estamos hablando de un país comunista, estamos hablando del Estado. Hay un artículo en la BBC de Londres, donde demuestran en Inglaterra y en Estados Unidos y en varias economías de Latinoamérica, en donde muestra que en 1965 hasta el día de hoy le han quitado a un peso 91 puntos a los ricos. O sea, de lo que tenían los ricos, un 91 punto le han quitado. Desde el 65 al 90. Y muestra el informe que nunca sirvió para reactivar la economía ni nunca generó empleo. Pero muestra tranquilamente y muestra por ejemplo en, en economías como en, en Argentina y otras en Latinoamérica cómo los ricos del, de este siglo son los mismos del siglo pasado y cómo esos ricos a través de la herencia es que llegaran a ser ricos y cómo los impuestos para las herencias se les quitaron aquí en Colombia se las han bajado constantemente y sobre todo para llevarse el capital extranjero este o llevarse el capital al extranjero Vamos con una pregunta aquí de las personas que nos están viendo. Recuerden que pueden preguntar ahí en los comentarios. Eh, Adriana Callejas nos pregunta, ¿cómo atacar a la corrupción desde su base para evitar el espiral perverso de violencia que genera el hecho de no contar con los recursos para invertir socialmente, de tal manera que los niños puedan generar tempranamente mecanismos que los alejen de las manos de los antisociales? Pregunta Adriana Callejas al senador. Pero es que ella me está hablando de varios temas de corrupción y de varios problemas, ¿verdad? Me habla eh, uno social, me habla de de, de de corrupción, ¿cómo lo podemos alejar? Yo más que, que alejar a los niños de la corrupción, lo que buscaría es que los niños, eh, para ver si alguno de ellos llega a ser banquero, o policía, o senador, etc., que tengan algo que se llama caridad. Es que el individuo no tiene nunca caridad, ni piedad por el, por el prójimo. Y en nuestro país es donde mejor se ve esto. De que no existe caridad por nadie, ni mucho menos lo que es piedad por el otro. Entonces él me dice, ¿cómo alejarías tú a los niños? Los niños no lo puede pueden alejar de nada. Los niños van a estar siempre. Y no, no, no va a ser con base en una buena mejor educación. O sea, yo no creo que eh, el ladrón más ladrón del mundo, la mamá haya sido una señora mala que lo educó mal, o no se pudo educarlo bien, o no lo llevó a misa. No creo, que, no creo que se trate de eso. Yo siempre creo que un poco esa corrupción tiene que ver también con los se diría eso con los momentos o con las oportunidades que se traen. de pronto te encuentras muchas personas diciendo que nunca van a ser ladrones van a ser ladrones ni fueron ladrones seguramente nunca tuvieron un carajo que que, que robarse o que ver es posible que algunos que realmente eh, tuvieron alguna oportunidad unos sí dijeron sí y otros dijeron no pero no creo que el 99% de las personas tengan la oportunidad de robar o no por eso de pronto es mucho más fácil hablar moralmente pero en lo que yo sí creo, para contestarle más seriamente a esta persona, en lo que yo sí creo es lo que tiene que ver con el tema de la igualdad en la educación. O sea, un hijo mío se educa mucho mejor, creería yo, posiblemente que el 95% de los niños en Marraquilla. Así es así O sea, que esa persona no va a tener nunca más la otra persona, en temas de alimentación, de estudio, etcétera, de acceder a... Cómo construir, estructurarse como una persona para vivir de lo que le gusta vivir. Eh, no, si tú, por ejemplo, tienes 100 millones de pesos, el otro año es posible que tenga solamente 70, ¿no? lo que te dio. Lo, en cambio, el que tiene mil millones de pesos o tiene 10 mil millones de pesos, solamente con que lo ponga el interés y todo, después tiene 11 mil millones de pesos. Así que el que más tiene siempre lo va a tener más. Y todo para mí estaría en la igualdad, en la educación. Senador, usted ha comentado que, pues que ya, ya va de salida, que ahorita está concentrado en que Petro sea presidente en el 2022, eh, pero pues hay algunos informes de prensa que dicen que usted está como encargado dentro del pacto histórico de conectarlo con, con los empresarios. No sé si es cierto o no, si es cierto con qué empresarios ha hablado de esto y qué le han dicho al respecto. Bueno, empecemos con una claridad. Yo pasé o estoy, o donde quiero estar es con Petro. Que estando con Petro llegue al pacto histórico, esa es otra película. Porque la película del pacto histórico es de la cual la hace Petro. Es con lo que uno creería que con esa se puede hacer una lista de congreso que ayuda a Petro. Esa es la teoría. Entonces, yo estoy con Petro. Entonces, Roy es diferente. Roy no está con Petro. Roy llega a competir con Petro en una consulta, ¿Okay? Entonces yo lo que siempre le contestaba, porque entonces primero dijeron que era que no tenía los votos, no, primero era que iba a ser vicepresidente de Petro, después que no tenía los votos, que iba por una consulta, que iba a ser alcalde de Barranquilla, que iba a ser alcalde de Bogotá, lo que tú quieras, iba a ser de todo. Y resulta que me estaban buscando uno, muchos puestos y lo que creo que puedo ayudar. Aquí, como en cualquier otro partido, sería en la organización de una campaña de presidente. Y en esa es la que me gustaría estar, de, eso, de hecho, lo tengo como tweet fijado en mi Twitter, en el que yo digo, oigan, espontáneos, pero yo te digo, de joderme que si voy a hacer esto o lo otro, yo lo que quiero es organizar la campaña Petro presidente. Eso es lo que quiero. Vale, listo. Vamos entonces con la pregunta que nos envió eh, otro amigo que es Cristian, David Murcia. David, para que nos colabore proyectándola. Hola, Armando. Y bien de cerca. Y es, ¿Qué ha pasado con la discusión en el Congreso del proyecto de ley 171 de 2020, el cual, eh, del cual es usted ponente y eh, está ahoritado a discutir un tema principal y es el tema del derecho humano a la alimentación y a, las, a la nutrición adecuada. La ley DANA se conoce así y también hace parte de uno de los puntos sustanciales en la implementación del Acuerdo de Paz en su primer punto que tiene que ver con temas alimentarios y nutricionales en el marco de eh, las leyes especiales eh, relacionadas con el sector rural. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, a Cristian David, déjeme mandarle un gran abrazo, un gran abrazo fraterno, porque nadie se acuerda que yo presenté ese, ese proyecto, sino el, el señor que acaba de hablar. Por lo tanto, para mí... Sí, es, él es nutricionista a propósito. No, porque no. Mucho, hay, mira, mira, la comisión séptima, todos me los escondieron, y escondieron es porque no han designado ni siquiera ponentes. Allá tienen que designar ponentes, el señor tiene que demorarse unos tiempos para presentar la ponencia, y hay unos tiempos para que se vote en la comisión, etc. Le ha un carajo ese ni la medida de su carajo. No ha habido forma. Oye, no ha habido forma de que escriban una letra de eso. Dile aquí a David Murcia que él y yo podemos detestar al Congreso por las mismas razones que me está preguntando. No ha pasado nada porque no le da la gana a nadie nada que pase. Y eso que estamos en la época de pandemia, que no hay un carajo que hacer, supuestamente, allá en la Comisión Séptima todo se vuelve todo lo que se, todo lo que ver con salud, sin unidad social para los colombianos, no funciona. Dígale que le mando un abrazo, que no, que no tiene ni idea cómo... O sea, yo no, yo no creí que algún colombiano se acordara que yo había presentado ese proyecto. Bueno, pero usted, ¿por qué explicaría eso? O sea, ¿a qué intereses están respondiendo? Ah, por las industrias, por, las, por el lobby que tienen las industrias. Por ejemplo, yo presento esos proyectos, ustedes me llama el presidente, no sé qué va, el que le maneja el lobby a Ardila Lule y no sé qué va, en le mamo gallo, sí, mañana, pasado, y nunca me reúno. Pero si a mí me llamaron, imagínate que ahora pasamos los manos de la comisión séptima, es básicamente porque eso no le conviene a la industria. O sea, para, para seguir hablando un poco de lo que veníamos hablando de la reforma tributaria, será, ¿cuál sería el problema que cada vez que una Coca-Cola o una cerveza salga de la empresa, pague impuestos? No, solamente te dejan que pague impuestos cuando la haya vendido el tenero, que la pagaste. Pero por qué? Por eso es el problema es ponerle el impuesto a la ciudad. Ah, no, es que va a subir la cerveza. Que suba. Ah, que va a subir la Coca-Cola. Que suba. Pero ¿qué más tú de estar sentado en la puerta de Coca-Cola? O de los ardiles lunes. Uno, dos, tres, me pagas tanto. ¿Por qué no pasa eso, ¿Ese Vamos es entonces. Una reforma, esa es la reforma tributaria de Berraca. Claro. No. Otros hablantes que Oye, es necesario me el informe, me mandas el dato de Cristian para mandarle el, el proyecto de ley por lo menos. ¿no? Claro, claro, ahí ya cuadro con, con Laura. Eh, sí. Otra pregunta de, de una de las personas que nos está viendo, Lina Gómez nos pregunta, ¿cómo se va a dar la economía feminista y su equidad? Sobre entendiendo que esta economía es la que sostiene la clase que no tiene clase, llámese economía de la venta de revista, en general la informalidad, ¿cómo y qué garantías? Esa es la Pero pregunta. Explícame mejor la pregunta porque me quedé corto. Pues sí, de... si, le, si, le, si le entiendo bien a Lina, ella está hablando precisamente de las mujeres, de las mujeres en la sí. informalidad y, y cómo hacer porque para... Porque si no para... O sea, la economía feminista, sin su sobre entendiendo que esta economía es la que sostiene la clase, que tiene clase. Ok, no, no. no. Si sí, sí, sí estoy interpretando bien a Lina, ella pues, está preocupada es por las mujeres en la informalidad. ¿Y okay. cómo, hacer, me cómo parece, hacer para darle garantías a esas mujeres en medio de toda esta situación de crisis social? Me parece una buena, una, una buena intervención, le voy a explicar por qué. Por cada hombre que está desempleado, hay cuatro mujeres desempleadas. El 23% del desempleo llega a las mujeres y en el fondo al 13. En términos de representación, no pasan del 11%, cargos de elección popular. Y todos los números siguen siendo que el estrato 1, 2 y 3 para la mitad de la población, que es lo que se nos olvida, las garantías laborales no son las dadas, ganan menos que los hombres en los mismos puestos, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que despiden siempre son más mujeres, etcétera, que hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una pelea que parece que nadie la da. Chamele, nadie nadie da esa pelea. Las peleas de las feministas en el Congreso que no la dan ellas porque la ganan otras, son las que dan, es que por la paridad. Dime tú, ¿qué puede servir para las mujeres que la mitad de las listas al Senado sean de hombres o mujeres? Ok, yo apoyé eso y el Código Electoral, siendo coordinador ponente único, por mí, y por Ana María Castañeda, fue que salió eso. Y entonces, tuve las feministas peleando y que entonces, que para la terna de magistrada no sé qué cosa, una tiene que ser mujer. Y un día les dije algo y se pusieron brava una cosa que todavía aún creo. Angélica Rosano, Angélica, bueno, Angélica María Robles, entonces vaya, ella, yo le digo, usted es pues, si uno buscando siempre, son ternas expuestas para las de usted se olvida que el 50% de la población son mujeres, son maltratadas, son asesinadas, les pagan a menos, no las contratan, las votan, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando uno, más que buscar una política pública de Estado, porque yo creo que las hay, ya hemos legislado sobre eso. Es que no se pase por la faja de la ley, que eso es lo que sucede en todo este tipo de temas que tienen que ver con la mujer. Por ahí también estaba eh, auspiciado, y es un proyecto de ley que van dando, que es que en los sitios públicos, en los colegios públicos y, las, y a las funcionarias públicas, se les suministre lo que llama la, la toalla higiénica. ¿Para qué? Para que las niñas de estrato 1 y 2 dejen de ir al colegio porque les da pena que puedan tener un accidente o la administración, etcétera Y lo mismo pasa en las personas que trabajan en algunos, eh, algunos, algunos entidades públicas que no tienen recursos para comprar una agua higiénica. Y hay que suministrarse. Y no es una idea mía, es una idea que aplicaron en Escocia. y fue con el Parlamento de Escocia. De allá la copié. A mí no me da pena, de pena o, no, o no dejo de decir si yo copio o no copio la idea yo Lo, lo leí, fue mi esposa. ¿no? Me lo dio y automáticamente lo escribo con el grupo de la UTL en un proyecto de ley. Y, y eso es como lo último que se ha podido hacer, pero obviamente soy una bandeja en contra del maltrato y sobre todo en contra de la discriminación que hay contra la mujer. Y no me gusta mucho a veces ese feminismo que lo usan de moda, las políticas, las de moda. Yo no sé por qué están de moda, llevan 20 años haciendo política y todavía creen que son nuevas y son renovación Sí, ahorita esa discusión en redes sociales está muy fuerte, como que a qué feminismo le estamos apostando, o si es un feminismo anticapitalista, antirracista, o si es el feminismo de, de las cuotas. De me, voy la... a robar, me voy a robar esa frase para hacer un tuit ahora, la la hora. ¿A cuál ah, bueno. es el feminismo que le apuesta el país? Porque es que yo, yo veo unas días que todo el día hablando de las mujeres, oye, tú nunca la ves, trabajando un por las mujeres, no pelean ni plata, por ejemplo, para la pequeña empresa donde están más mujeres. Por ejemplo, en el país... Es una ayuda que se le da a, los, a las empresas para, para la nómina que se dio en septiembre, se aprobó el año pasado eso. Ahí lo que había es que, por ejemplo, en este país hay 1.700.000 empresas y solamente van a ayudar 131.000. Ojo, 131.000 y a esas le van a dar 4 billones de pesos. Pero hay solamente 1.000, hoy esta ahí que le van a dar 2 billones de pesos. Cuando sí. la fuerza laboral está, es en la pequeña empresa, eso lo negaron. Yo no vi ninguna feminista peleando por eso. Ellas, cuando van a hablar de la paridad, que la lista sea esto, que la terna sea uno, que diez jueces sean cinco, ellas gritan y gritan. Yo digo, yo no tiene nada que ver no con de lo que es el feminismo. Hay millones de mujeres en mi país, la mitad de la población, que está siendo golpeada por ser mujer, pero no es golpeada no solamente con un bate, sino golpeada desde el sueldo, golpeada de la discriminación, de la humillación. Yo nunca he visto a esa pieza decir nada por eso. Sí, precisamente la discusión sigue abierta senador, yo vi, yo vi una entrevista que le hicieron a usted en cuestión pública precisamente en donde pues, le daban una buena calificación de transparencia pero al final a mí todavía no me queda muy claro cómo son como las discusiones en su familia o sea, con su hermano eh, con su hermano Camilo Benedetti, o su, no, si no estoy mal, es su madrastra eh, Azucena, si no estoy mal, eh, ¿cómo hacen para que no, pues para no hablar de, bueno, usted a mí no me hable de negocios, yo no me puedo meter en eso, o, o, o, o también con la empresa que tiene su madrastra que, que, pues, tuvo algunos negocios con la alcaldía de Char? Bueno, yo no sé cómo contestar esta pregunta, que al contrario. Ojalá hablara más de, de negocio porque yo te puedo decir aquí públicamente y están los papeles que la esposa de mi padre está quebrada, es requebrada Ha perdido absolutamente todo. Y yo no entiendo cuando alguien puede decir de que se ha ganado plata cuando esa persona está quebrada. Y no ahora, está quebrada desde hace cuatro o cinco años. Y por culpa de yo estar peleando con los bancos, no le, cuando, eso cuando uno se quiebra yo no tengo mucho que ver con eso, eh, no sé de eso porque nunca me he quebrado, ni tengo nada con que he quebrado. Eh, a ti te, tienen que, te pueden dar unos... Plazos, unos extender en el tiempo, unos estudios y tal, se lo negaron. Obviamente, ellos me echan la culpa a mí y por eso es al contrario. Yo no he tenido eh, comida placentera por esos temas, sino al contrario. Siempre sospecho que me echan la culpa que se juicio fue por culpa mía. Yo no creo que haya sido así, pero me voy a echar la culpa por eso, porque con toda ese poco locura que me inventa, entonces yo no puedo vivir un préstamo, ¿sabes? yo no puedo vivir un préstamo mi hermano vive en Estados Unidos, él es eh, ciudadano americano, tiene pasaporte gringo, vive allá desde el año 2007-2008, o sea hace 15 años, Entonces, man, no tiene nada que le hace por aquí, el otro día por tema de negocio, iba a abrir una cuenta bancaria con 15 millones de pesos, y dijeron que no, porque estaba siendo investigado, porque me están investigando a mí, así que es al revés, así que a ver todas las preguntas que se para decir pongo a llorar a alguien con lo que te estoy diciendo. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a preguntar. Bueno, vamos a eh, darle la pregunta aquí de David Hackney. David Hackney pregunta: Senador, ¿qué tan cierto es lo de su enriquecimiento ilícito por no justificar su patrimonio? Pregunta David. No, eso tiene nada que ver. Imagine usted, David, que a mí me abren siete investigaciones. ¿Dónde está locura? Con la señora Cristina Siete. Porque hubo. Hijo de puta, fui allá y me acusó de cuánta vaina había, sin una sola prueba, sin un solo testigo. Entonces, esta señora Romana se le ocurre hacer algo, y no sé si alguien aquí habrá abogado o no. Se le ocurre, entonces viene y coge y reúne todos los procesos, todos los procesos los reúne en uno. Eso nunca lo había hecho nada. Yo hasta me, me dio risa. Me da risa, me parece el puto que, que hagan esa estupidez, porque entonces el proceso se va a demorar 80 años, no sé, harto de estar metido ahí, pero bueno. En agosto del año pasado, la señora dividió los casos. Debe ser que alguien, porque es lo que me dicen. Me dijo "Oye, usted es un imbécil, eso no se hace, porque hay que dividir los casos y tal. Y los dividió. Entonces, en ese en esos años que tuvo los otros casos y los he y tal, ha estado investigando 300 personas cercanas a él. Hay dos de ellos que fueron cuñados míos hace como 33 años. Y los manes son los exportadores más grandes que hay aquí en Barranquilla de papaya y melón. Y tiene una sociedad con unos holandeses. Casi se las quitan. Por último, fueron cuñados míos en el año 87, 88. A todos hasta la locura. Entonces, la señora, después de todas esas investigaciones y de casi más de 100 testigos, como no encontró ninguna prueba y nadie, dijo, ah, no, ya que el señor tiene siete, entonces vamos a hacerle ocho hagamos el erradicado 8 o esta vaina para saber el señor en qué en qué es que se ha gastado la, la última vez en hace 16 años yo le juro que a muchos de los que están acá les pregunto qué estaban haciendo hace 16 años y nadie sabe y ahora tengo que ver qué carajo me gastó un millón de pesos 500 mil pesos 600, pero bueno ese es parte del de oficio y no hay problema pero si es una locura de que a ti no te encuentren ni un testigo ni una prueba y entonces la vida dice, oye, vamos a ver este señor que ha hecho con la plata en los últimos 16 años. Entonces, según el enriquecimiento ilícito que ella me da, ojo David, en los últimos 16 años, es que yo me robé de 10 millones y pico mensuales, o Está sea, tronco de, de bandido líquido, que robé en los, últimos 10, en los últimos 16 años de a 10 millones de pesos mensuales. Tú dirás, sí, es lo mismo 100 que 100 y lo mismo 10 que 1000, sí, la misma huevo, nada. Pero para ti te hablan una cosa de investigación, porque supuestamente cada mes tú te requisites 10 millones de pesos. No está loca. Tiene que estar loca. Tiene que estar loca, David y Chamel, porque tiene que estar loca. O sea, ¿eh? ¿Y eso qué significa? O sea, que esa vieja no me está investigando. Ella no me está investigando. Ella está buscando es donde hay un delito. Ay, mierda, vamos a buscar debajo de la alfombra, de pronto esconde una cosa aquí, de pronto acá, vamos a buscar en el banco. Es una cosa muy loca, muy absurda. En este país la justicia vale huevo. Aquí todo es político. Aquí, aquí la justicia nadie va a defraudar la justicia o a sea, nadie le interesa saber si Benedetti es verdad un bandido, no es un bandido nada, si gusta, ya le está haciendo la vuelta a alguien y la voy a demandar, y la voy a joder ahora que se salga este poco, me tiene mamada esa vieja bueno, vamos con el eh, eh, Cristian David Murcia, el de la pregunta de, de la nutrición eh, comenta, saludos senador la pregunta sobre el derecho a la alimentación es parte de mi interés académico y personal espero poder aportar a ese debate desde cualquier instancia y, eh, no, yo, yo, yo solo decía con mucho cariño y Laura lo va a buscar, porque te repito, ¿sabes? No, no sabía que había otro colombiano que supiera que yo había movido ese proyecto de ley. No, sí, señor. Cristian David es un duro en el tema y pues yo le voy a rotar el contacto ahí a Laura. Eh, Andrés Camilo Pérez hace otra pregunta ya para ir cerrando. Hace unos años el hoy senador Gustavo Petrio solicitó un auditor, una auditoría al software de la registraduría. En su momento no fue posible, ahora sabiendo que no es tan confiable ese sistema, ¿qué piensa hacer la Colombia humana para que se pueda dar esa auditoría y no haya tantas irregularidades en el proceso electoral el próximo año? Bueno, le tengo muy buenas noticias. Yo en diciembre, siendo coordinador político ponente, hice aprobar, o se aprobó el Código Electoral del Congreso de la República. Entonces, como ya yo había entrado a la Colombia humana, y no solamente por eso, eh, entraron cinco artículos Gustado, Pedro, que le llamaba Gallo, que nunca en su vida había podido meter un artículo, le ha podido meter cinco. En ellos está el software para el escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Porque aquí la gente lo que pasa es que cuando celebran las elecciones a las 9, 10 de la noche el domingo, eso es lo que es, es un conteo. Y ese conteo no te da la creencia. A ti, realmente, lo que te da la credencial, lo que es válido es el escrutinio. Por lo tanto, hay un software especial para eso. Al mismo tiempo, él metió otros artículos en lo que las auditorías, las autoridades van a estar en tiempo presente, en un salón diferente, bajo una nueva red diferente, en la cual lo de los partidos, los partidos van a poder estar viendo, van a poder estar viendo en tiempo real, en tiempo real, van a poder ver eh, qué está pasando con, lo, con la transmisión de datos, inclusive antes de que sean transmitidos de las mesas a la registraduría. Entonces, todas esas auditorías y esos software quedan incluidos en la nueva ley del Código Electoral, que como es un código, tiene que ir a revisión obligatoria a la Corte Constitucional y estamos esperando que salga y que después, entonces, sea sancionada por el presidente de la República. Vale. Eh, vamos a seguir con otra pregunta de las personas que Tranquilo. nos están Angie Durán nos pregunta, ¿cuáles son los tres principales ejes en los cuales usted va a basar la campaña de, a la presidencia de Gustavo Petro en el 2022? Bueno, todavía no lo sé, pero sí me gustaría que fueran con base en acabar la desigualdad, de que no se siga administrando la desigualdad. Y sobre todo las bases para que exista una educación mucho más igualitaria. Y una ñapa que no tiene que ver con el gobierno directo de Gustavo Petro, pero que sí tendrá que influir, es en que haya justicia de verdad. Se encuentra que en todos los casos importantes de corrupción de este país, siempre andan huevoneando, o son sea, con Benedetti, huevones como yo. Pero, por ejemplo, ¿cómo usted me dice a mí que el señor Luis Carlos Sarmiento es el dueño del 30% de Odebrecht que su firma colombiana fue la que pagó, porque ya, ya, ya sancionaron al señor Gerente Melo, bueno el señor, no, al tipo de ese Melo, lo sancionaron ya como bandido que pagó los, eh, las coimas. Y entonces, ¿de dónde salió la plata con que pagó Melo las coimas? ¿Del sueldo de él? No, de Luis Carlos Sarmiento. Entonces... Senador, de... yo meto la cuchara y un segundo. Es que ahí yo creo, pues a mí me parece súper importante y es algo de lo que no se habla mucho y es del papel de los medios de comunicación, porque al final hay unos ¿Tarón? medios que están construyendo una imagen de estos personajes totalmente contraria a, lo que, a la real influencia que tienen en la sociedad. Y ahí, ¿qué se puede hacer también? Ese era el paréntesis claro, que quería colocar. Es que, es que no, ese paréntesis me parece berraco porque si algo yo quisiera hacer también es... Joder, a los medios de comunicación. ¿De quién son los medios de comunicación? De Ardila Lule, de Julio Mar, de Santo Domingo, de eh, Luis Carlos Sarmiento, etcétera, etcétera. Son siempre de los, de, de los ricos. Y los ricos no tienen medios de comunicación para ganar plata, sino para ejercer poder, para chantajear, para joder al poder de que no se metan con ellos, para cuidar los negocios de ellos. Entonces, ya es hora también de empezar a buscar una legislación de cómo accionariamente deben estar los medios de comunicación. Punto. Y deben ser mucho más regionales, y, y se les debe obligar a que lleguen a ciertas partes donde les dé la gana, etc. Hay una cantidad de situaciones, porque en este país, y ojo porque ahora van a salir a llorar los, los, los que hablan de la libertad de prensa, en este país, en el siglo pasado, decían había que cuidar la, la prensa del Estado. En este siglo hay que cuidar el Estado de la prensa que La prensa hace de todo, digo, la, la prensa tradicional. Y los otros que quedan, los otros que dicen que hacen que no son serios como ustedes llamen no porque estén en su programa, sino por lo que estoy viviendo ahora. Y los otros que hacen el especie de sicariato, pues, bueno, no voy a decir no, ahora me demandan los pendejos eso. Eh, ¿Tú sabes cuál es la realidad esa? un tipo de todo el día encuerándose, desnudándose, una cantidad de estupideces, eh, pagos por un bando, y los otros pagos los le dan una plata, y si le da el otro más plata se cambian de bando, etc. O sea, es una cosa bastante bastante loca que pasa con los medios de comunicación. Pero yo créame que yo no veo televisión por lo menos nacional hace un noticiero, no sé, ocho años, nueve años, no sé, no sé. Eh, revistas, eh, semanas y tal, las ojeo, raro que vea. Y radio, como yo soy, no tanto, me levanto me, me tarde, entonces básicamente no... No, mucho radio pero si sí quisiera decir que, que los bancos como los de organización van uniditos para hacer eso es hay una parte que a mí me hace mucho ruido con <coughs> semana y es que se supone que los gilinski tenían una buena relación con petro o es que pues era es, es mentira y a ver yo yo yo no sé qué buena relación que tú puedas tener con alguien primero Segundo, lo que pasa es que Petro seguramente, o lo que dicen algunos, no entender, uno un tema de Colombia, todo el año, antes del 2005, tuve relación, fue con el abuelo del hoy dueño de semana. Yo no sé si tú puedas seguir preservando la amistad con el abuelo, con el nieto de algún amigo tuyo después. No sé si se puede hacer. que llegó el nieto, bueno, a ok Ok. Eduard Daza nos pregunta, buenas noches profesor Chamil, el senador Benedetti, mi pregunta es, ¿cuál es el plan del Congreso de la República para la reactivación laboral y financiera en caso de que la pandemia no logre controlar? Eh, ninguna, logre controlar? ninguna, te acabo de echar el cuento del PAV, que tratamos de llegar a que le llegara toda la fuerza laboral y nos faltaron cinco votos. No, yo, aquí el, el, La primera persona, Samuel, que habló de la renta básica fui yo en la renta del año pasado, pero no porque haya sido inteligente ni haya sido un verraco, sino porque leí a Luis Jorge Arai. Y a partir de ahí empezamos varios, y nos hemos unido varios. Pero que el Congreso vaya a hacer algo ni mierda. Es que ni siquiera... Pero es que hay un artículo, creo que es el 215, de la Constitución, que no me, no me acuerdo cuál es, en el cual tú puedes, como Congreso, adoptar una ley, hacer la ley, reformarla como te dé la gana y hacerla. ¿Por qué? Porque se forma el contrapeso del Ejecutivo de los decretos de ley. Aquí el Congreso ni siquiera te da un informe de lo que ha pasado con los decretos de ley, que es constitucionalmente que se tiene que hacer. Y si una comisión pendeja, hay de 10 pendejos que 10 pendejadas y fuera. Pero que el Congreso vaya usted a esperar de que tenga una retiración nada. Entre las cosas que yo empecé a pelear con la U fue por ese tema del país, por el tema de la renta básica, y porque yo estaba promoviendo una moción de censura al ministro de Defensa y resulta que todos de la Cámara estaban reunidos con el señor ministro de Defensa cuando yo estaba firmando la moción de censura por lo que había pasado el 9 de septiembre en Bogotá, que tiene mucha responsabilidad también Claudia López. Entonces yo lo que te quiero es, explicar es que si estás esperando con el congreso, no, ni nada, nada, nada, nada. Aquí lo que se haga es lo que manda a hacer el maldito. Bueno, no, han dicho no? ya le he dicho hueputa por todos lados del de ministro de Hacienda. La a propósito de, de la pregunta de Eduard y de lo que su merce menciona de la renta básica, hace unos días en un conversatorio virtual en donde estaba precisamente el profesor Garay, yo le preguntaba al profesor Garay, pues más o menos, bueno, supongamos que tuviéramos un congreso decente y que se aprobara el tema de la renta básica. A mí lo que me preocupa al final es cómo operativizar el tema, porque... Eh, pues digamos que las propuestas de renta básica que hay son, son, son rentas básicas focalizadas y entonces dicen que la vuelta está ya inventada, que es a través de los bancos y demás. Pero en el caso que se diera lo que podría pasar también es que un tipo como, como el ministro Carrasquilla diga esa vaina es muy cara y entonces nos toca recortar de otro lado para poder garantizar esa renta básica, ¿sí? No sé si, no sé si se puede terminar leyendo como un gasto más y no como un derecho ciudadano, ¿o usted qué opina? No, el doctor Jorge, el Jorge Garay ha mostrado siempre sus intervenciones de dónde saldría la plata, una de ellas es dejar de funcionar la la reforma tributaria del 2000, diciembre del 2019 otra es, eso da como 8 9 millones de, millones de pesos la otra es juntar todas las ayudas que da el Estado, lo pueden llegar a ser unos 20 millones de pesos y volverlas en una no es que se dejen de dar sino que se vuelva, no, no es que se dejen de dar sino que sino que se unan en una sola y todas esas ayudas de familias en acción en acción no sé qué tal, que suman como 20 millones de pesos Después él dice que tiene que hacerse unas cosas con el tema del crédito público y con las deudas, etcétera, etcétera, y que de ahí podrían sacar los recursos. Eso es lo que hay que hacer, porque es que esas ayudas del Estado no le llegan a ningún desplazado ni a ningún vulnerable, nunca le llega a ninguno de ellos. Nunca le llega a ninguno de ellos. Sí, hay también problemas de información, esas bases de datos no son confiables. No, es, a... que, es que si tú revisas, tú vas a ver eh, si alguna de esas ayudas le llega a un desplazado o a una persona realmente pobre. A ninguna de esas personas le ha llegado ninguna ayuda de esas. Exacto, habría que revisar eso también. Eh... Claro, es que una de las cosas más dramáticas, eh, que no lo quería decir, pero voy a decir, una cosa de cosas más dramáticas que ha dejado esta crisis es que el Estado no sabe dónde están los pobres. Eso que te acabo de decir es dramático. O sea, si mañana llegara el niño Dios, llegara allá a la Plaza Oliver, dígame, aquí le voy a dar... 10 millones de pesos para que lo reparte a las personas más pobres tienen que ser a las no sé al millón más a la las más pobres tú no sabes dónde están el estado no tiene no sabe dónde están las más pobres y dice como tú esa, como tú no se las des a los primeros más pobres que necesitan esta plata se desaparece la plata se desaparece porque porque no, no sabes, tú no sabes dónde están las más pobres bueno, el compromiso era de una hora de charla, ya casi estamos llegando a la hora. Eh, Juan Carlos Bolívar hace dos preguntas. La primera, pues, su merced ya la respondió hace un rato. Voy con la segunda de Juan Carlos Bolívar. Eh, él pregunta, ¿cómo afrontará el pacto histórico la guerra con todas las formas de lucha que el judío ha planteado de cara a las elecciones del 2022? En particular, con la persecución judicial que plantea la fiscalía. Bueno, a ver, eh, lo del tema de los recursos, yo creería que la mejor forma de hacerlo es que sea una lista cerrada, no abierta como la han planteado, Porque mañana a mí me meten en esa lista. Yo no quiero estirarse nada. Pero digo tú, me toca ahí. Ustedes me dejan a mí solo aquí en la costa peleando contra el, char, contra el clan de los char. Oiga, yo tengo un nieto, hijo de cuánta vaina, aquí, eh, contra el clan de los char contra el plan de los Besay, contra el de los Génicos, de los otros me acaban. cambio, si tú me dejan solo buscando que la gente vote solamente por esa lista, es mucho más fácil para mí defenderme ante eso. Y es posible que haya un súper petrista en semana larga. El tipo dice: no joda, a mí me gusta peto, voy voto por peto, pero al senado dice: bueno, pues voy a votar por charo o por el otro porque nena me tienen a la hija voy a trabajar. Entonces. Para mí las soluciones, las la lista cerrada. Yo desde aquí puedo mirar con quien sea, porque yo tengo que decir, vota por la lista, vota por la lista, vota por la lista. Y ese pacto histórico es Petro peleando contra esos planes. Entonces, para mí, para mí, esa es. que no me han entendido, es verdad, pero ya nos haremos entender porque aquí en todo partido hay mucho desorden, pero aquí hay más desorden que todos lados. Y lo otro es, eh, la otra pregunta fue cuál, la de a la persecución judicial. Sí, señor. esa hay que estar muy atenta por ejemplo yo no me quiero justificar, pero por ejemplo eh, a mí, eh, me está, por la investigación esa que me preguntaron a ti, que enriquecimiento listo, ese informe está hace un año y pico y resulta que la señora lo encontró ahorita pues. o, sea, que, o sea, hace un año lo tiene ahí y es un informe estúpido estúpido, a ver sí. a cómo voy a demostrar que es imbécil, me parece hecho por un niño de 10 años y, pero pero hijo de ella. Y, y resulta que que, que. que. que. o sea, no, no, no, no, no, no sé cómo explicarlo, o sea, no. no. no es, es, coincidencialmente apareció ahorita. Es... Exacto, entonces eso. eso aparece ahora, y entonces. lo tienen hace un año entonces vienen a joder, la vida era con eso. a eso no hay que tener mucho miedo, eso es lo que hay que estar es atento, como cuando uno viene una cuadra llena de ladrones. Entonces cuando le roban a un vecino todos empiezan a gritar y a pitar y o sea, entonces la gente sale corriendo. Entonces, algo parecido nos va a tocar hacer así que cuando empiecen a joder a algunos de los nuestros hay que salir a gritar. El ejemplo que le acaba de poner no lo había puesto nunca pero es bueno. Como si estuvieran todos mismos en una cuadra y sabemos que hay bastantes ladrones. Entonces esto nos digo, a la hora que alguien robe, de pita y grite todos empezamos a gritar y a, y a pitar. El otro tipo sale corriendo. Algo así vamos a tener que hacer. Senador, ya se nos está acabando el tiempo. Yo le quería agradecer mucho por, por el espacio. Eh, yo estuve jodiendo por esto las últimas tres semanas. Eh, no, sabía, eh, y, no sabía, qué pena. No, no, no, pues no es un reproche. Es, es porque yo tener no, no en que cansa, vas, la hora de. de vaina y con razón. No, eh, no es un reproche. Solo porque la hora de estar diciendo otra vez estén más diciéndome que hay entrevistas. Eh, <ríe> pero no yo quería destacar algo y es que yo sí estoy muy acostumbrado de ver gente de izquierda que se vuelva de derecha y conservadora y a mí sí me parece destacable pues que pues que usted haga el camino contrario y, y me parece destacable porque hay mucha gente que lo lee en términos negativos como que llegó este lagarto acá a venir a jodernos el parche y sí yo... claro eso eso también fue lo que más me dio risa y sabía que era un éxito lo que estaba pasando oiga hey niños eh, a ver, eso fue un éxito desde cualquier punto de vista, lo así, vi yo así, ¿tú vas a decir ¿por qué? Porque la gente decía, ah, mira, esto oportunista, se está pasando. Le dije, un momento, oportunista cuando yo me hubiera pasado para el gobierno, porque me lo han dado un puesto, un contrato. Entonces tú dices, claro, el chico de puta que estaba con la paz, y ahora está con la guerra, claro, se fue de oportunista. Entonces yo decía, sí, sí, mí, cuando yo me pasé con 2 de octubre, era el tipo con peor favorabilidad. Y el que más duro le daba palo. Entonces, que tú estés pendiente de que sea si un oportunismo quiere decir que a ti se te está pasando por la cabeza que puede ganar. Y eso fue una cosa impresionante. Un, es un símil, lo que voy a hacer es un símil, por favor. Es un símil, si no te caen pesas un poco tampoco lo cura, empiezan a decir. La primera guerra mundial se armó por un huevón que se llamaba Francisco Fernando, el archiduque de Austria, que era un tipo pacifista, el huevón, y lo mataron un moridero por allá que se llama Sarajevo, no sé qué más, ¿Verdad? Y resulta que ese asesinato desencadenó unas cosas locas. Lo mismo pasa aquí, con un huevón como Benedetti, que se haya pasado, un pendejo como yo, que se haya pasado, un moribundo como yo, que se haya pasado, desencadena una cantidad de cosas inimaginables. O que sea, tú tienes que estar de acuerdo conmigo que desde ese mediados de octubre, al día de hoy, no se mueve la política, ni un, una hoja política, sino que va a ser peto. Petro en la última encuesta, que es la encuesta más seria que he visto en este país, por, por el número de personas 4400, quién sabe qué manos habrán ocultado pero ahí Petro tiene 47 favorable. yo no tengo nada que ver con eso, no soy el hacedor de eso, no soy el cerebro de eso pero tú sí puedes decir que fue la chispa que desencadenó todo lo que sucedió y que además podía probar una cosa más fácil si Benjetti se pasó para allá, porque todo, cualquiera no se podía pasar para allá y eso era un poco, pero para mi defensa ante esta cantidad de locura provocada Petro ha dicho en todas partes de que la agenda de él y la mía siempre han sido iguales en los últimos eh, 20 años entonces no es que estuviera tan mal Más bien. yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido decir que, fui, que empecé al revés y llegué al, al sitio él. no, yo creo que con eso podemos cerrar eh, muchísimas gracias senador, <risa> muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que comentaron, a todas las personas que preguntaron Probablemente voy a seguir jodiendo a la hora para una próxima entrevista en los próximos días. Cuando quieras, a ver. Me gustó y... mucho estar aquí. ¿Es Shamil no, o Shamil? Shamil, Shamil, sí señor. ¿Y de dónde eres? Por el apellido. Mi papá es del sudeste asiático y ah, ya, ya. por ahí es la cosa, se conoció con mi mamá en la Unión Soviética. Ah, pero no, era, no es árabe. No, no, no, mi papá es de Sri Lanka, de Sri Lanka y, y por allá viene el nombre. Ah, yo creo árabe, porque todos los árabes de aquí de Barranquilla que son de Palestina dicen que venían de Siria. Pues sí, mi, mi familia, mi familia es musulmán, pero, pero ah, bueno. pues, pero el país es un poquito más corrido a la. ¿Y tú eres musulmán? No, no, no. Yo sí eh, crecí acá y entonces me soy colombiano. Ah, colombiano por, de ser, cría. Por, el, por el corte puede ser budista. <ríe> no, no, no. No, bueno, no. Pues. no muchísimas gracias. Nuevamente o sea. señor. Y, y pues de nuevo, acuérdense que pues yo voy a estar por mis redes sociales contándoles qué nueva charla vamos a tener. Hasta luego y hasta Hombre, la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.